Señores, por otra parte, la situación que yo comentaba en el día de ayer con todos ustedes de lo que ha estado ocurriendo en Ciudad Juan Bo, cada vez más se torna más difícil. En el día de hoy las autoridades decidieron dar una respuesta contundente y la Dirección General de Migración llevó a cabo un importante operativo en esta zona. Estamos hablando, señores, estamos hablando que un operativo que inició en el día de hoy precisamente a partir de las 6 de la mañana, se apresaron de entrada por lo menos alrededor de 40 ciudadanos haitianos. Miren, indocumentados. Eso empezando por ahí. Para un total de más de mil ciudadanos indocumentados en esa zona, la cantidad de haitianos indocumentados que hay ahí, eso es alarmante. Ustedes recuerdan que en el día de ayer se hizo una especie como de falta de respeto a la autoridad, precisamente en el momento que se llevaba a cabo un operativo como este los nacionales haitianos allí presentes lanzaron pedradas frente a las autoridades, frente a los representantes de la Dirección General de Migración allí, y a los policías y al personal que le acompañaba para llevar a cabo este operativo. Yo dije, eso es delicado, porque cuando usted ve que ya hay un irrespeto a la autoridad lanzarle piedra así como si nada, sin tener que ver que están siendo llamados para ser inspeccionados, no, sino que yo entendía que ellos debían dar respuesta a las autoridades entrándole a pedradas. ¿Qué sucede con todo esto, señores? Aquí pasa lo siguiente. Tenemos que entender nosotros que la ciudad Juan Bosch, un proyecto vendido como un sueño para que los dominicanos puedan obtener su casa en esa zona, ha tenido un largo tiempo que hay viviendas que no están habitadas, otras que han sido rentadas, en fin. Toda la situación que se da en todos los proyectos que inician en cualquier lugar. Un tiempo que están deshabitados, otro tiempo se habitan, en personas que rentan los espacios que tienen allí. Esta situación dio al, dio al traste con esto. El gran número de nacionales haitianos. Estamos hablando que hoy fueron detenidos más de mil ciudadanos haitianos y todavía faltan más. Yo tengo imágenes que me han mandado algunos vecinos de esa zona que ahí tienen que haber por lo menos de 5.000 a 10.000 haitianos viviendo. ¿Ustedes sabían? En esa zona de la ciudad de Juan Bó. Así de entrada, de entrada nada más en esa zona. Entonces, la autoridad intentan hacer, están deteniendo los, los nacionales indocumentados Ahora, que los vecinos de ahí, los dueños de apartamentos, tengan ahora cuidado para rentarle nuevamente a esos indocumentados. Porque ustedes saben que se llaman 3,000, 4,000. al ratico llegan unos cuantos más. Porque yo no sé cómo es que ellos se hacen, pero luego vuelven y entran otra vez al país. Entonces, ¿qué pasa? Si las autoridades están haciendo el esfuerzo para evitar que estén ahí esos ciudadanos haitianos, entonces los dueños de sus apartamentos, Tengan cuidado para rentar. Seamos justos. Vamos, señores, no podemos pedir una cosa y por otro lado hacer otra. Mientras las juntas de vecinos, las organizaciones están pidiendo por favor a las autoridades que le ayuden con los nacionales haitianos que hay allí, que los dueños, los dueños de apartamentos, los que rentan, los que alquilan, los cuarticos y todo, no se presten a eso. No se presten a eso. Miren la respuesta que hubo que dar contundente. Importante. Importante porque... Había que mandar un mensaje de que ellos entiendan que aquí hay autoridad. Que aquí hay autoridades que están pendientes al uso de esos, miren, de esos nacionales ilegales aquí en nuestro país. Eso es muy necesario. Me gustaría ver si podemos tomar alguna llamada. Porque al retornar, yo voy a tratar de hacer eh, contacto con William Chapetier a ver qué opina de esta situación. Vamos a colocar los teléfonos ahí, por favor, líder. Miren, ¿qué pasa con estos nacionales? Si las autoridades permiten en respeto de esa naturaleza. Lanzarle pedrada a las autoridades, los oficiales de inmigración, ellos esperarlo a pedrada. No, mire, delicado esto. Bastante delicado. ¿Por qué? Es tomando una señal negativa y ahora ningún indocumentado respeta a la autoridad. Yo creo que esa respuesta del día de hoy de más de mil nacionales haitianos que fueron detenidos allí debe continuar. Ahí no se puede parar ese operativo. Y vamos a estar claros, las autoridades... Esto no es de operativo en operativo. Eso tiene que haber, una óyame, un servicio permanente dentro. Todo el nacional haitiano que llegue, permítame su documento. Vamos a ver. Mire, respetándole sus derechos humanos, respetándole su integridad. Y, sin, mire, sin maltratar ninguno de esos ciudadanos. Pero vamos a ver, vamos a supervisar. Eso no es de que un operativo hoy mañana pasó. Atención, migración. Atención, migración. Atención al doctor Enrique al doctor Enrique, atención ahí, señores, atención, doctor, que usted sabe que lo, lo hemos querido mucho y siempre hemos seguido su carrera en su tiempo cuando usted daba clase ahí en la universidad y cuando usted estaba aspirando al colegio de abogados. Señores, esto es una oportunidad para hacer el trabajo, esto no es de que, que hoy un operativo y ya pasó, no, esto no es un operativo de que hoy me voy, no, no, debe ser permanentemente, óigame señores, permanentemente, porque la situación, así mismo lo dice, por ejemplo, el director general de migración, Enrique García, advirtió que su organismo no tolerará que ese tipo de situaciones continúen, asegurando que no es la primera vez que ocurre un enfrentamiento de esa índole. ¿Cómo va a ser? Eso no puede ser, eso no puede estar pasando. Eso no es de que un operativo hoy, mañana, no. Hay que dar permanentemente respuesta a esa situación con esos nacionales haitianos en esa zona. Nosotros a través de la línea telefónica estamos haciendo contacto con el distinguido amigo William Champetier, quien es el coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y los Refugiados en República Dominicana. Señor William, ya estamos en contacto con toda la audiencia de este espacio de teledebate. Buenas noches. Buenas noches, González. Buenas noches. Don William, cuénteme cuál es la posición que usted ha tenido con relación al hecho que se dio ayer cuando en un operativo de migración nacionales haitianos eh, sorprendieron a pedradas a los agentes. ¿Cuál es su opinión en este sentido? Sí, nosotros como mesa condenamos eh, cualquier tipo de violencia venga perdón, de donde venga. Eh, el tema de los inspectores de migración conjuntamente con efectivos militares en el día de, de ayer. Estuvieron haciendo un operativo y fueron recibidos a por parte de un pequeño grupo de migrantes. Se dice que esos migrantes estaban en una, una construcción donde estaban laborando. No, no, no hemos podido. Sí, le escucho, le escucho, señor William. Sí. sí. Aló, señor William y que le las consecuencias. Eh, Entonces, en, de mismo modo, sí. nosotros solicitamos a la Dirección General de Migración disponer un cambio en el estilo de abordaje de, de los inmigrantes en caso de deportación. Sí. Porque también nosotros recibimos información de los inmigrantes que los inspectores y efectivos militares se tornan muy agresivos sí. y con violencia cuando con violencia, lo van a abordar en casos cuando se encuentran en la calle, en los lugares de trabajo. Uh -huh. Y nosotros decimos también que hay un protocolo del año 1999 uh -huh. firmado por los dos estados, los gobiernos, Haití, y República Dominicana, se puede poner en marcha ese protocolo para respetar la dignidad y los derechos fundamentales de las personas que van a ser deportadas. Excelente, excelente. Señor William, eh, ha tenido usted como coordinador de esta mesa para las migraciones acercamiento precisamente con el director general de Migración o otras autoridades a los fines de, como bien usted ha dicho, se lleve a cabo este protocolo tan importante. No, me, me, lamentablemente en este gobierno nosotros no hemos podido, eh, a, bueno, hemos enviado cartas sí. al director de Migración, a, el ministro del Interior no hemos recibido respuesta. Sin embargo, nosotros trabajamos en coordinación también con el Instituto Nacional de Migración, la Escuela Nacional de Migración, que cuando realizan actividades académicas nos invitan. ¿eh? Muy bien, sí. O Esa es parte del gobierno, pero también tenemos cierto nivel de asesoramiento con el Ministerio de Trabajo. Muy bien. con el tema de migración laboral. Sí, muy bien. O sea, que eh, en parte hay una parte muy interesante que nosotros abordamos con coordinación con el Estado, con el gobierno dominicano. Muy bien. Ah, eh, esto que usted ha dicho de no tener acercamiento directamente con el director general de migración, el doctor Enrique García. Eh, pero han alguna comunicación o usted siente que ha habido un rechazo o no? ¿Cuál ha sido en verdad la situación? ¿Por qué no se han llevado a cabo estos acercamientos? Mira, eh, mira el, la, el tema migratorio debe eh, abordar eh, con ciertos niveles de, de apertura e integración con sí. los sectores que de la sociedad civil, sí. los organismos internacionales. Porque para abordar la, la, el tema migratorio con, nivel, con ciertos niveles de firmeza. Nosotros en otros periodo eh, el periodo anterior, nosotros formamos parte del Instituto Nacional de Inmigración Incluso fuimos representantes de los inmigrantes del instituto. Muy bien. Eh, luego de, de, de, bueno, de pasar este periodo no, no, no sabemos cuál ha sido la situación, cuál es el criterio que tiene el gobierno eh, en cuanto al tema migratorio. Nosotros en el año 2014 aportamos eh, trabajamos en, en coordinación con las autoridades en el marco del Plan Nacional de Regulación Migratoria. Sí. O sea, todo eso eh, nosotros agradecemos a las autoridades que nos, nos permitieron, nos dieron la oportunidad de, de abordar y trabajar en conjunto. Es... Y el tema migratorio eh, reclama eso, eh, Gonzalo, porque el gobierno no, no... Es posible que pueda dejar algún aspecto atrás. Sí. Pero todo, si nos unimos, las cosas van caminando mejor. Excelente, excelente. William, muchísimas gracias, como siempre, por su tiempo. Pendiente venir por aquí para que pasemos balance, a algunos ¿Sí? temas pendientes. ¿De acuerdo? Gracias. Sí, sí, sí, cualquier, cuando tú dispongas. Excelente. Muchísimas gracias, señor William Charles Petiel. <tose>